Teniendo en cuenta lo aprendido en el vídeo cómo trabajar con escalas, como el espacio papel cuenta con la versatilidad de las ventanas gráficas, vamos a dejar la escala de trazado en 1s1 y vamos a introducir los datos en el factor de escala xp al ejecutar el comando zoom dentro de cada ventana gráfica. Pinchamos con el botón derecho del ratón en la pestaña presentación y elegimos trazar. Buscamos escala de trazado y nos aseguramos que sea 1s1 Aplicamos a Presentación y Cancelar. Nos metemos dentro de la ventana gráfica que queremos a escala 1 a 100 y ejecutamos el comando Zoom e introducimos el factor de escala XP de la siguiente manera. El factor F, que es 1000, barra inclinada, el denominador E, que es 100, seguido de XP, todo junto. Y tal y como se comentó en vídeos anteriores, podemos usar escalas anotativas en lugar de ejecutar el comando Zoom, siempre que las hayamos personalizado anteriormente puesto que no nos valen las que vienen por defecto en AutoCAD. Ventajas de este modo de componer, que podemos usar todo el potencial de trabajar con escalas anotativas y con objetos anotativos. Desventajas de este modo de componer, que tenemos que crear escalas anotativas personalizadas. Por todo esto, sí recomendamos este modo de componer. Para proyectar en AutoCAD también puedes aprender el resto de parámetros de impresión del comando Trazar, o la manera de cómo crear escalas anotativas personalizadas, o una alternativa que podéis encontrar en vuestro trabajo de cómo imprimir a escala en espacio-papel, pero que realmente nosotros no recomendamos, o también la manera de cómo imprimir a escala en espacio-modelo.